¿Qué? ¿Qué? Fue rapidito. ¿Eh? Fue rapidito, fue. sí fue rápido, no es tan bueno. Bueno, combativo peleador. Si, sí, a ver, el picómetro que usaba lindo. Chiquitito. Mira que pescadito. Y se robó, mira. Y se robó. No tuvo cargo siempre y se robó. <risa> Ahora sí, mirá qué lindo pescadito, eh. Media hora hace que estamos acá. ¿eh? Nos pusimos a mates y bueno ya picaron dos, uno chiquito y este bueno que deben dar los 400 gramos, eh. Espectacular. Vamos a proceder a devolverlo, calafate. Vamos a devolverlo, vamos a devolver. Estoy andando con la caña, con la patria de arroz, buscando el grande, ¿eh? y ahí viene. Buenísimo, buenísimo. Putete un pechito adentro, putete un pechito adentro.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 este tenía anchoa y aquella una plateada. Anchoa y plateada comieron las dos cosas. Sí, espectacular, espectacular. También lo vamos a devolver. 710 gramos, ¿eh? Hermoso viñito. Muy bueno, eh? muy bueno. Pal picadito Mirá cómo lo devolvemos, pal picadito Dale, ahí va. A ver hay. saco. Bueno, decime decime Ruso ¿Cómo va la cosa? Bueno, terribles los bifes que te dio Quique. De primera vos, Ahí lo está, filmalo, vas a ver lo que es lo que es eso este. De primera este, Me tocó de vuelta a mí eh, Fui el que menos pescó hasta ahora Y bueno, vos venís bien en la, Estamos en la laguna de Goizeta Como vos dijiste Buen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 pescado ruso va saliendo, ¿eh? tamaño mediano. Ahora empezó a mover un poquitito más. Este, le seguimos haciendo el aguante del mismo lugar que no pensábamos cambiar, pero bueno, por lo menos está picando un poco más. Perfecto. Está chiquito, ¿no es? Lindo pescado. llévalo con para la foto, ya. ¿eh?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 bueno, de de fugas, de de Pero Los drones, especialmente la gente cuando tiene drones que algo volando, ¿no? A pero solitario los drones pueden ser aéreos, pueden terrestres. Tenemos otro ruso. Tenemos otro? No sé que grande, pero... Okay. Tiene que agua, ya Lindo eh, bueno ruso, algo salió también con devolución, pescamos hoy. Sí, la verdad que.